Te mo has ido a cené, que de asma la It's Days of fire I said that take the to the the en el último episodio! ¡Tira fuego! Con Win Ninja roto, Terry estaba a punto de ser eliminado y su armadura de repuesto cayó en las garras de los abuesos del caos. Pero Yamato lo seguía como perro de caza. Recuperó las piezas de repuesto y volvió justo a tiempo para ayudar a Terry. ¿Qué era hora! ¡Hola! ¿Entonces lo logré? Aquí tienes, Terry? la y gana! ¡Cámaras! ¡Gracias! Con Terry y Wing Ninja de nuevo en su máximo nivel, Liz se mantuvo firme y aprendió por las malas una lección sobre lo poderosa que puede ser la verdadera amistad. No. Eso fue increíble. Es Gracias, todo lo, lo que hizo. ¡Sí, ah, buen no. trabajo! ¡Ya es suficiente! ¡Siento el amor! Cuando los amigos permanecen juntos, superan cualquier problema. ¡La amistad está en el aire! No sé qué estará en el aire, pero me está haciendo estornudar. ¡Ah! Ashú. El bueno, el malo y el vida jugador. ¡Atención! ¡Todos los vida jugadores de las semifinales! ¡Escuchen! ¡Estamos a pocos días de la próxima etapa del torneo de ganadores! ...en su tiempo sabiamente, porque nunca saben cuándo pondrán a prueba sus habilidades. Parece que nuestros vida jugadores tendrán algunos días libres para relajarse. Esperemos que Yamato, Bull y Terry se mantengan en forma y fuera de problemas. A nosotros nos vendrían bien unas buenas vacaciones. Estoy de acuerdo, amigo. Es hora de descansar y relajarse. Genial. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¡Ah, chicos! ¡No se vayan! ¡Esperen! Uh... Oh, aquí tiene más ah, Me muero de hambre <risa> Delicioso uh, uh. Hoy practicaremos Vaya, ah, toda esta práctica me agotó Solo quiero regresar a nuestra habitación a descansar ¿No? ¡Ah! ¡Porque hay cabras en mi habitación! Me temía que esto pasara. ¿Qué quieres decir? No pudimos pagar nuestro alojamiento. Estamos escasos en el departamento de efectivo. ¿Nos quedamos sin, sin dinero? dinero? Hice lo mejor que pude. Intenté ganar algo de dinero extra, pero sin torneo esta semana. No pudimos vender ningún almuerzo. Vamos a pasar hambre nos devorarán los animales salvajes. Oigan, podría pasar. Lo siento, chicos. Tendremos que juntar nuestras cabezas y pensar en algo. Pues junten ustedes sus cabezas, porque, May, yo me largo de aquí. ¿Me dijiste, May? Escúchame, señor. Todo lo que puedas comer. La comida no cae de los árboles. ¿Ustedes son tan Ah, uh, Alguna comida sí cae de los árboles. Pero ya que no tenemos nada que comer, ¿a quién le importa? Oh, oh, basta, Terry. Ya sabes a qué me refiero. ¿Eh? Eh. Sea a lo que se refiere... No quiero culpar ni mencionar a nadie, pero a algunos de nosotros les vendría bien. ¿Ah? ¿Puedes, ¿Puedes explicarte? Yamato es una procesadora de alimentos. ¡No! ¡Tú sabes que pierdo el control! ¡Si no como! ¡Ay! Gracias por advertirnos. Haz una terapia de manejo del hambre. Bull esconde comida en los cachetes. ¡Abre la boca! ¡Oh! Te, ¡Te estamos, estamos vigilando, vigilando Bull. ¡Dejen de pelear! Tenemos que usar este tiempo para recargarnos o jamás estaremos preparados para competir cuando continúe el torneo de ganadores. No nos preocupemos por eso ahora. Oh, oh, ¡Miren esa luna! ¿Quién quiere contar cuentos de fantasmas? Espero que nadie haya pensado que fui yo. Oh, hace frío en las noches por aquí y me duelen los pies Estoy cansado de tantas quejas Hemos pasado momentos más difíciles que este y somos vida jugadores Ahora comencemos a comportarnos Sé que todavía tengo muchos retos que enfrentar Y personas con quienes vida batallar Lee, Wen, Anju Y cómo olvidar a... Grey Concentración Ese es un buen punto Como siempre digo, cuando el camino se hace duro, los duros siguen caminando aunque da tiempo, podemos hallar el modo de volver al torneo. ¡Así es! Todos tenemos que recordar cuál es nuestra meta. Convertirnos en grandes vida ¿Y cómo hacemos eso? Trabajo duro y dedicación. ¡Aceptémoslo! Hemos tenido algunos reveses, pero si estamos juntos como equipo no hay nada que no podamos lograr. Como decía mi madre, mantén la frente en alto, pero cuidado con las palomas. Y también decía que un pájaro en mano impide que te hurgues la nariz. Oigan, cuenten conmigo, chicos. ¡Perfecto! Mañana en la mañana todos saldremos y regresaremos a trabajar. Pero ahora vamos a dormir. Porque necesitamos energía. <risas> Se apagaron como velitas. Intenten no despertarlos. <risa> uh, hora de una siesta gatuna. <risa> Ay, uh, ¡Auxilio, salvenme, auxilio! Espero que estés cómodo. Terry, baja la voz. Ay. Intentamos dormir. No me rendiré hasta que vida batallemos otra vez, Gray. Sucederá. Espera, nuestro momento llegará. ¿Sabes, Terry? Vender estos almuerzos para ganar dinero es realmente una muy buena idea. Oh. Dos por el precio de uno los mejores sándwiches de pescado. ¡Vengan a probarlos! ¡Vengan! Espero que a Bully y a Yamato les esté yendo mejor que a nosotros. <risa> Dime, Yamato, ¿de veras sabes pescar? ¡Claro! No hay problema. Solo sígueme. El último que llegue huele a huevos podridos. ¡No es justo! <risa> ¡Tengan cuidado, chicos! Los peces por aquí son carnívoros y nada amistosos. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Vaya! Con ese pez tan grande podemos comer todos por una <risa> semana. <risa> ¡Espera! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Observa esto! ¡Ah! <risa> <risa> Hola, justo a tiempo para el almuerzo Nada, Paul, parece que estamos en el menú Vamos a necesitar un arpón más grande Traté de decírselo, chicos Eso estuvo cerca, supongo que tendremos que cazar un animal terrestre Ellos se ven deliciosos ¡No soporto más! ¡Me muero de hambre! Ay. ¡Tengo que comer! ¡Ya mato! Ay, no, ¡No! ¡Espera! ¡Tengo que comérmelos! Oh, no. ¡Son aldeanos! ¡No! Oh, ¡No! ¡Se ven muy apetitosos! ¡Quiero comérmelos! ¡Comenzaré con el pollo y el cerdo! ¿Ah? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡A ese pobre niño se lo está tragando un león! ¡No te preocupes! ¡Y yo te salvaré! ¡Tranquilo! Oh, ay, ay. de mi cabeza de león. <risa> Ojalá alguien me hubiese dicho que solo era un chico con un sombrero de cabeza de león. No te preocupes por eso, siempre me pasa lo mismo. Soy asado. Yop, yop, yop, yop, yop, yop. Y gracias por tratar de salvarme. Tienes mucha fuerza. Sin resentimientos. <risa> Bien. He escuchado sobre ti. Eres llamado el gran vida jugador. Estás en las semifinales del torneo de ganadores. ¡Genial! No, no es gran cosa. Solo hago lo que sé, pero sí, soy fantástico. El señor fantástico está tratando de averiguar que comeremos hasta la próxima ronda del torneo de ganadores. ¿Intentaron pescar? Lo intenté una vez. Y no soy pescador, soy vida jugador. Pero tenemos que encontrar el modo de hallar alimentos hasta que el torneo vuelva a comenzar. ¡Ja, <risa> No te preocupes, todo se arreglará, ya lo verás. Tienes que tener fe, creer en ti mismo. Si lo haces, sucederán cosas buenas. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Oh, mi amigo Cuervo está llamándome. Tengo que irme. Adiós. Yop, yop, yop. Asado, espera, y qué hay de nosotros? No te preocupes. Mira hacia el oeste en la noche y encontrarás tu camino. ¿Qué quiso decir con eso? No lo sé, pero me gustaría ir por algo de pescado. ¿Qué? Respecto a comida, no logramos nada hoy. Ese pescado te sabría muy bien ahora. ¿A quién le importa el pescado? Mei y yo no vendimos nada. Uh, asado tiene razón. Tengan fe, lo intentaremos mañana. No sé si pueda esperar a mañana. ¡No puedo esperar otro minuto! No te preocupes, mira hacia el oeste en la noche y encontrarás tu camino. A ese niño león le hacen falta dos tornillos para hacer una bombilla. ¡Eso me da una idea! Uh. La próxima vez que vayas a moverte avisa primero ¿A dónde vas? Debemos dirigirnos hacia el oeste, amigos uh, uh. Uh. Uh. Esa luz, ¿qué es eso? Damas y caballeros, bienvenidos a Ciudad Neón, la joya del desierto A eso a se te refería Salo. Ciudad Neón, aquí vamos Pidaman, pidaman. Miren esa gente, esos lugares y esas cosas. Este es un buen lugar para gastar unos billetes si tuviera algunos. ¡Sí! No dejen que las brillantes luces de neón los deslumbren. Cuídense la espalda y no se alejen de mí. Veo unos personajes muy sospechosos. Como tú digas, pero este lugar parece divertido. ¿Cómo sabe tanto Armada de esta ciudad? Armada, tengo el presentimiento de que has estado antes aquí. ¡Qué tonto he sido! Seguramente se me olvidó. ¡Y ahora lo dice! Ah. Bueno, pongámonos todos a buscar empleo. Con todos estos negocios seguro lo encontraremos. <risa> Solo asegurémonos de permanecer juntos. Es una ciudad grande. Oye, May, no te preocupes. Puedo manejarme bien en este lugar. Si tú lo dices... Ciudad Neón, sé que me irá bien aquí. Yo señalaré el camino. Mejor lo señalamos todos. <risa> Oigan, Oigan, espérenos. espérenos. Oh. Oh. Oh. Oh. ¡Miren todas esas luces brillantes! ¡Qué exhibición! ¡Vamos, chicos, por aquí! <risa> Oye, fíjate por dónde vas... ¿Qué fue eso? ¿Quieres vida batallar? ¡De acuerdo! tu espera! ¡Vaya, qué buen cartel! ¿Qué cartel? Bienvenidos, vida jugadores. Gracias, veo que me reconociste. Espera, los carteles no hablan. ¿Qué vida rayos está pasando? La voz sale de ahí arriba. ¡Bienvenidos al mayor evento de la historia de Ciudad Neón, los Super 5 Campos! ¿Están preparados para hacer los siguientes retadores? ¿Qué son los Super 5 Campos? Los Super 5 Campos consisten en cinco concursos separados. Cada uno de ellos pone a máxima prueba una habilidad de vida batalla diferente. Como participante desafiarás a los guardianes de los 5 Campos. ¿Quieres intentarlo? Eso quisiera. Pero tengo que pensar en el torneo de ganadores y en encontrar comida. Yamato, tenemos problemas más urgentes. Debemos ganar algunos vida billetes. ¡Vaya, esperen! Creo que olvidé mencionar que el premio es de cien mil vidabilletes. ¿Vida billetes? ¿Todos oyeron lo que creí oír? 100.000 mil? ¿Cien mil? Uh -huh. intentémoslo! ¡Cuenta con, con nosotros! ¿Cuándo comenzamos? ¿Vida billetes? ¿Deme vida billetes? Es la cantidad exacta que yo oí. Yo lo oí primero. Debes entrar al concurso, hijo. Podría resolver nuestros problemas. Está bien, lo haré. Después de todo, jamás he rechazado una vida batalla. Les apuesto que derrotaré a esos cinco guardianes de los Super 5 Campos y después tendremos todos esos vida billetes. Estoy listo. Muéstrame a mis oponentes. Correcto. Por aquí, vida jugador. De ese campo. La primera etapa de tu desafío es la fase del león. ¿Qué es la fase del león? La fase del león es todo un reto. El jugador que logre meter cinco vida bombas en la meta al final del campo con forma de L y en el menor tiempo posible será el ganador del encuentro. Disculpa. La fase del león es retadora. ¿Ves esas puertas? Tus vidabombas tienen que pasar por ellas hasta el área de meta en 15 segundos. La puntuación perfecta son 100 puntos y pierdes 5 puntos por cada segundo que te pases del tiempo. Por tu culpa se me cayó la peluca. Yo iba a decir eso. Este desafío parece fácil. Creí que habías dicho que sería difícil. ¿Y dónde está el guardia al que tengo que vencer? Prepárate para enfrentar al guardián de la fase del león. ¡Sorpresa! ¡Soy yo! ¡Asado eres tú! ¿Por qué estás aquí? ¡Oh, no! ¡Ese enorme león se tragó a ese pobre niño! ¡De tal madre, tal hijo! ¡Ya veo que también eres un vida jugador! ¿Por eso nos dijiste que nos dirigiríamos hacia el oeste para vida batallar, tallar? Lo lamento, pero estoy a punto de enseñarte que no todos los grandes jugadores están en el torneo de ganadores. ¡Me encantan los retos! ¡Haz tu mejor lanzamiento! ¡Te enseñaré cómo juegan los vida jugadores! <risa> Y ahora es el momento de iniciar esta vida batalla en la fase del León. ¡Asado, tú sales! ¡Saluda a Vida Man Axel León! ¿Qué son esos dos tubos? ¿El rediseñó su vida man! ¿Listo? ¡Porque yo estoy preparado! ¡Vida Fuego! ¿Qué racones traspasó dos uh. cercas de un solo lanzamiento? jugadas. Eso diría yo, es todo un vida jugador, ¿no creen? Fueron buenos lanzamientos, pero ahora veamos qué tan bueno es recargando ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Nunca vi un accesorio como ese Es un cargador de vida bombas Parado, ¡Hizo y fuego! ¡Lo hizo en 16 segundos! El tiempo de asado es de 16 segundos, solo un segundo sobre el límite, así que solo pierde 5 puntos. Oye, Yamato, como tú dijiste, soy fantástico. Toda una demostración. No te angusties, Terry. He entrenado con porfía y soy mejor que la mayoría. Y estoy listo para lanzar algo de fuego rápido. ¡Yamato! Por favor, toma tu posición y buena suerte. No necesito buena suerte, lo que necesito es ganar este desafío. ¡Vamos, Cobalt Blade! ¡Papi necesita zapatos nuevos! ¡Pida fuego! Tengo que jugar con muchas más ganas de lo que pensé. ¡Fuego rápido! <risa> Yamato está jugando bien, pero no sé si pueda vencer a Asado. Oh, ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que darme prisa. ¡Oh, no! Yamato está perdiendo. Perdió el control del combate. Debo encontrar un modo de ayudarlo. ¡Vamos, ¡Ah! Yamato! Visualízate ganando. Después de todo, es una B de victoria. ¡Tienes que calmarte! ¿Ah? ¡Esto es más difícil de lo que pensé, Armada! ¡No puedo hacerlo! ¡No es cierto! <risa> ¡Tienes que ser positivo! ¡Solo piensa que puedes hacerlo! ¡Y recuerda que si crees que puedes, lo harás! ¡Tienes razón! ¡Tengo que creer! ¡Tienes razón! <risa> ¡Soy un vida maestro! ¡Por supuesto que la tengo! ¡Excepto por aquellas ocasiones en que me equivoco! ¡Lo intentaré! ¡Vamos, Yamato! ¡Si lo crees, puedes hacer lo que sea! Necesito que mis vida bombas sean como mis amigos, que trabajen juntas. Si gano este desafío, estaremos tranquilos hasta que el torneo de ganadores vuelva a comenzar. Un último lanzamiento. Es hora de que demuestres de qué estás hecho. ¿Ah? Lo llevaré al límite. Aquí va. Yo soy Yamato Delgado y creo que soy un gran vida jugador. Y ahora es mi oportunidad de probar que es cierto. Aquí va. ¡Vida a fuego! ¡Rápido! ¡Puntos y ganadores! ¡Yamato! <risa> ¡Lo logré! ¡Yuhu! ¡Buen trabajo! ¡Lo lograste! ¡Así se hace! Sabía que podías. Felicitaciones, Yamato. Supiste cómo reponerte al final. Gracias, Asado. ¿Oh? Tú me dijiste que creyera en mí mismo y con la ayuda de mis amigos lo hice y gané. Apenas ganaste. ¡Por poco pierdes! ¡Ese estuvo cerca! Algún día cuando yo mejore un poquito, nos enfrentaremos en el torneo de ganadores. ¡Seguro! ¡Eres muy buen jugador y tienes la actitud correcta! ¡Sigue practicando y sé que nos volveremos a enfrentar en un gran combate! El guardián de la próxima fase de los cinco campos es más fuerte y aún más rápido que yo, así que buena suerte, Yamato, vas a necesitarla. Gracias, Asado. Ha sido gracioso. <risa> Me encantan <risa> los finales felices. Pero ¿qué les espera a nuestros chicos en el próximo reto de los cinco campos? Tienen que ver el próximo episodio para averiguarlo, porque ya es hora de irnos. Así que, digan adiós, mi amigos. Está bien, adiós, mi amigos. Mega, 내가... だ2 <笑> <それはね。笑>